Juega es una empresa social que busca involucrar a la comunidad, las empresas con responsabilidad social empresarial, a, la, a los gobiernos locales, a los colectivos de profesionales y a otros sectores en procesos de diseño participativo y construcción participativa de juegos infantiles partiendo del reciclaje. Bonanza como bonanza nunca hemos tenido, tenido un parque, entonces esto eh, se era el máximo sueño y que en este, en este momento pues estamos logrando cumplirle a nuestra niñez Antes, Vamos. como no había que diversión, este, solo jugábamos béisbol en la escuela, pero no, no había un, un sitio donde pudiéramos jugar bien Esos desechos que pasan Desapercibido ahí, de repente se convierte en un componente importante de nuestra identidad, porque el parque tiene juegos que tienen que ver con el trabajo histórico y cotidiano de esta mina. Los niños, precisamente gracias a esa iniciativa de, de ese grupo de jóvenes que están procurando pues convertir esos residuos que pasan al ambiente a, a ser un problema, a, a seguir Reutilizándolo. La participación de la comunidad ha sido clave, ¿verdad? Desde el momento de la formulación para el parque, nuestra población, de nuestros niños que participaron en la consulta, prácticamente son los que definieron cada uno de los componentes que, que tiene nuestro parque. empresas privadas de, de Nicaragua pueden hacer posible que los sueños se cumplan en los sueños de la comunidad, los sueños de sus vecinos, si hagan posibles si y se involucran en ellos. Así es que es la primera experiencia de un tipo de recreación por parte de la población bonanseña. Se concibió el parque municipal también como un elemento que viniera a generar un tipo de dinámica social dentro de la comunidad. No había un espacio que aglutinara un espacio donde las personas pudieran venir en familia y pudieran compartir. Esto eh, es algo que, que queremos replicar en toda la región centroamericana, sabemos que es posible y nosotros pedimos el voto de confianza de empresas, de gobiernos, de comunidades para poder reproducir este modelo y llevar diversión con materiales reciclados a más y más lugares de la región.